Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Bien? Yo estoy muy bien, os digo por qué. Hoy es Halloween. Este es Halloween, Este es Halloween. Mirad, no hace falta. Está por ahí. De.. A ver. No, ¿de qué te has disfrazado? De miércoles. Ay, qué miedo. Se me han olvidado los guantes, voy a cogerlos, ahora vuelvo. Eh, ya tengo los guantes. Mira, el amanecer tan bonito que hay hoy y ya no es de noche, porque os acordáis que la semana pasada era de noche prácticamente cuando íbamos al, al autobús y es que ahora ha cambiado la hora, o sea, ahora es una hora más, así que no es de noche y eso está bien, una cosa buena que tiene, el cambio de horario. Bueno chicos, mirarme he maquillado un poco Porque mmm, Me he hecho unas fotos Para Instagram Entonces pues Me he tematizado Y es pues eso, hoy Halloween y hoy en el cole hemos tenido un día así un poco tematizado han con un poco el cole, las clases y eso y mmm, hemos tenido un kiosquito que organizan los de para su viaje de fin de curso así que pues, hemos ganado el kiosquito y eso y mmm, ese ha el día ahora estoy aquí ordenando un poco... El cuarto mío Ah, y cuando hemos llegado hemos hecho una merienda de Si, sí, de Halloween, que os enseñé Y eso Ahora estoy haciendo la cama y voy a ordenar Y a hacer No sé, por cierto, mirad La telaraña Parece que voy de Spiderman, pero no. No. Bueno, mirad qué oscuro, es ¿eh? que mi miedo, por Dios que voy a hacer mi ritual de Halloween con una vela y los cristales que bueno, he visto un ritual que está bastante bien para proteger la casa de espíritus esta noche y todo eso, así que... pues mira, vamos a hacerlo ¡Buenos días! estamos a martes y hoy vamos un poquito tarde al autobús pero no pasa nada, vamos bien ahí atrás viene y... ya se ha acabó Halloween Así que yo creo que ya se podría decir que eh, estamos en Navidad. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que ya directamente el 1 de, de noviembre se puede decir que es Navidad? Yo creo que sí. Pero bueno, eso cada uno tiene su opinión. Uy, mirar qué niebla más, más fea hay ahora. No se ve nada. Estaba volviendo ahora del autobús. Y está todo. Nublo, o sea, nieblos. Mirad estas bolitas, sí Que parece de mentira Pero es real, ¿eh? Bueno Buenos días, estamos a miércoles vamos por la mitad de la semana Y para hoy tenemos pensado Bueno, ayer no grabé nada más Porque es que no estuvimos haciendo mucho Todo en el ordenador Estudiando para los exámenes, que ahora que se acerca vida, eh, es época de exámenes y pues eso, no, no graben nada más y pues mirar otra vez han bajado un poquito las temperaturas se ha vuelto a congelar todo mirar cómo se han congelado todas las gotitas de agua mirad. se ha congelado bueno chicos, buenas tardes, son las 5 y algo 5 y 20 Vamos, vámonos Y nos vamos a ir a la ciudad de la compra Yo me voy a la piscina ah. Y um, a ver qué más me hace falta Ya está, me pongo el gorro y ya está sí. No os vais a creer Lo que nos ha pasado hoy en el cole en clase de química Pero no, os voy a enseñar una cosa Mirad que de noche es, llevo así como una hora ya Y ahora sí os voy a explicar lo que nos ha pasado en clase de química hoy Es que es muy fuerte Bueno chicos, buenos días, a ver, voy a encender aquí. No, buenos días, no, Sí, ya he grabado Que estamos en la ciudad, que hemos venido, yo he ido a la piscina Y ahora vamos a hacer la compra Y ahora después os explico lo que pasó en el cole Bueno, os lo he explicado ahora Pues mirar, estábamos en clase de química vale y estamos dando los cómo se llama los elementos Casi base cuando no estamos estábamos dando los elementos base no que son como el jabón y cosas de esas y estábamos en, haciendo un experimento que teníamos que quemar um, cómo se llama um, magnesio estamos quemando magnesio y el magnesio es un metal vale que lo tenemos así como alambre y lo cogíamos con las pinzas y lo quemábamos ahí en el fuego y después sale una luz muy, muy brillante así y bueno pues ya estamos quemando más inercio y eh, la señora no nos avisó ni se acordó de que tenía que avisarnos de que mmm, tengamos cuidado y que intentemos que no salga mucho humo porque está en la alarma de incendios total que poco a poco, ¿sabes? Sí. Total, que ya os imaginaréis Que con todo el humo que salió De todos los magnesios Llegó a la alarma de incendios y ¡pi! ¡Y, casi me... Riii... y con... Esto no es un simulacro, por y favor Desplácense con... hacia afuera Uy, mirad, hay aura... se ven Las auroras por ahí y yo casi con... Que hay auroras yo casi con... ¿Lo veis por ahí al fondo? Que ¿No son? ¿No son? Con... Parecen si sí, no, y lunas asustaron un montón Y casi me da estaba llorando que, me tu, que le tuve que, que, mi amiga y yo estuvimos Que nos cogió tu profesora de cocina, nos llevó ah. a una clase, hablamos con ella Luego nos subió, hablamos con otras profesoras, luego con mi tutor Me, me bebí dos vasos de agua, me dieron una bolsa para... bueno no, me, me dijeron si necesitaba una bolsa Casi que no puedo respirar aquí? y sí, casi vomito Ah, está sí, a Noa le dio un ataque de ansiedad Un ataque de ansiedad okay. Amigo, ¿lo, lo, ¿lo, lo Luna casi le da un infarto eh, Bueno, que nos fuimos todos hacia el sitio que tenemos que reunirnos en estos y lo, casos y de los incendios niños, los niños más chicos, los bebés que estaban cogiéndolos allí sí. Que estaban durmiendo Y luego los de primero que estaban en gimnasia y van sin zapatos y cogiendo la allí. Total, y que ya hemos lo vi vi vivido lo que se viviría lo que se viviría en un incendio real. Yo cogí mi chaqueta. Y yo pero, creo que nos hubiésemos echado a buscar porque hemos tardado demasiado. Oye, yo creo que sí que son auroras, ¿eh? Pero es que también. Eh, eh, que ahora mismo se supone que hay auroras muy fuertes, pero está nublado. Sonó la alarma en un momento que vamos. Pues no sé. Que ahora se supone que hay auroras fuertes, pero está nublado. Bueno, Era un semáforo. Y yo muriéndome de vergüenza que por nuestro experimento de química hayamos que te, tengo que parar todas las clases de todo el colegio. Todo el colegio ha tenido que fuera. Los de primero. Sí, tengo un vídeo. Tengo un vídeo de desperta, eso. Habéis tenido que despertar a los de la guardería. Sí, los de primero han salido en manga corta y hacía menos 3 grados. Oye, menos mal que sin esto ha pasado ahora 3. y no cuando hacía menos 30 grados. Porque es que en nuestro colegio eh, vamos sin zapatos. Hay que no llevar zapatillas. Que no le y los chaquetones a.. Los sí, sí, yo se lo iba a dar. Yo me abrigué y todo porque sabía que era una alarma no, no, falsa. Una falsa, una falsa alarma. Mono, pero. No me había pero nombre, n... Y ninguno pero no, se le ocurrió. A nadie se le ocurrió darle el chaquetón a un niño pequeño que iba en manga corta. Es que si yo tenía el mono, yo se lo iba a yo dar. Yo me estaba muriendo de frío también, así que. En mi que no lo cogí. Mirad, ahora. Estamos poniendo aquí las botellas. A a la Hemos acabado la compra, pero tengo un hambre de muerte, así que he abierto mis chuches. Mira, yo para comer algo porque es que el hambre que tengo ahora no es normal, así que vamos a comer. Sí, sí, sí, sí. Buenos días chicos, mirad, estamos yendo a la parada de autobús, ahora te digo una cosa. Ahora sigo contando, pero es que hay renos en la parada de autobús, Mirar, en el jardincito de la casa esta. Ahí van, mira, ahora van a salir. Mirad, ¿los veis ahí? Bueno, chicos, mm, que ayer no grabé nada, ayer fue. Jueves, porque tampoco hicimos nada. Es que están siendo así unos días de relax antes de las navidades, entre Halloween y las navidades, pues para descansar un poquito eh, en relax y ya para poder disfrutar bien la navidad. No sé si me entendéis. Y bueno, ahora ah, estamos en la parada y hay unos renos que de hecho siguen ahí en el campo ese de ahí. Que... Bueno, pues eso. Buenos días. Hoy es jueves. O sea, no. Hoy es viernes. ¡Ole! ¡Hoy es viernes! Por fin de semana. Mira, os voy a enseñar los renos que están ahí. Están en ese campo verde de ahí. ¿Los veis ahí? Bueno, ahí están. En el salón ahora estamos merendando y ahora hay renos por ahí. ¿En el salón? ¿Dentro del salón? No, pero que estamos merendando. Y ahora hay renos por ahí. Una vez en el automóvil que había... No hay luna, están ahora en una discoteca que han organizado la gente de noveno para su viaje de fin de curso, una discoteca en el cole para los de primaria en el gimnasio que es un, un espacio bastante grande, entonces han organizado ahí una fiesta para dinero, para su viaje de fin de curso, entonces no hay luna, han ido que era así como de Halloween, entonces han ido a celebrarlo ahí y todo, así que bueno pues ahí es, ahí están, y mañana Quiero hacer una cosa, pero no sé, no sé si estoy seguro de hacerlo mañana o pasado Que es sacar las cosas de Navidad que tenemos, las decoraciones y eso Porque con la mudanza se han destrozado casi todo Así que vamos a revisar a ver qué nos hace falta y todo eso Sobre todo para esta casa que es gigante Y a ver qué nos falta Y ya pues, iremos comprando Y ya está Ahora vamos a cenar, que ya han vuelto ya las niñas ¿Qué tal? Bien Uh, uh, uh, uh los niños que me mandan! A ver ¿Tenéis algo que contar? He ganado el concurso ah, de baile. Ah, qué guay. Pues, Buenos días, estamos a sábado y mirad cómo he ordenado todo. He sacado las cosas que os dije ayer del trastero para pues, mirar las cosas de Navidad que tenemos. Y pues eso, esta mañana hemos unos renos ahí mmm, en el jardín bueno estaba yo hablando con mi prima que le estaba enseñando la casa que todavía no la vio entonces le estaba enseñando este jardín y de repente salen por ahí unos renos qué chuli fue y bueno ahora vamos a comer pasta con carne y verduras y queso al horno así que eso y mirad este árbol me lo compré yo el año pasado ya mira qué bonito es, es no avísate, sí para revisar lo que tenemos y todo y pues eso Bueno, nos hemos pasado ahora por Minimani Hemos comprado velitas Un olor de sauna que huele a... Entonces se le echa a la sauna Y huele a Navidad Al agua de la sauna que se le echa las piedras Se le echa unas gotitas de eso Y huele a Navidad Luego, aquí hay velas Una vela porque ahora vamos a ir al cementerio Que hoy, hay... hoy es el día de los muertos Aquí en Finlandia, así que hay que bajar una velita al cementerio. Y un cartón. Y un cartón. <risa> <risa> Mira, hemos venido al cementerio que hay un montón de velitas. Porque bueno, hoy es la noche de muertos aquí en Finlandia. Y lo que se hace es poner una velita en la tumba de algún familiar. Pero como nosotros no tenemos aquí ningún familiar muerto, pues lo hemos puesto en un sitio que es como un altar común que hay todo el mundo que no tenga nadie o lo que sea pues puede ponerle ahí una vela o entonces sea, aquí pues están todas las velas puestas buenos días feliz domingo a todos no, mira mmm, a vuelta a mirar qué guay no ha nevado mucho, pero os acordáis la semana pasada, bueno, para los que veis los vlogs todas las semanas, pues la semana pasada estuvo nevando y tampoco nevado mucho, pero bueno, se fue esa nieve, se derritió y ahora ha vuelto a nevar. Bueno, pues de hecho que ha nevado. Y ahora estamos en el coche porque vamos a ir a escalar, que mi padre ha quedado con un amigo, y entonces vamos a ir a escalar a un, un rocódromo y eso. Eh, chicos, estamos en casa que hemos comido así sobras Y ahora pues vamos a comer helado Mirad ah, Este helado que es de galleta de navidad Está muy bueno Que lo vamos a probar ahora Tiene una pinta Yo quiero de caramelo y de... de... Es... Rocky Rod, que es así como de... Mmm, chocolate con cosas Y bueno, chocolate normal no, Nueces, no, no, no, etc. Lo he yo, eh y, y caramelo el no sé chocolate que ah. Nini nin. hola Nini nin. un saludo saluditos a la tita chicos mirar habíamos ido al super a enviar una cosa y estamos volviendo y mirar cómo se ve todo que parece Star Wars